libertad si veo cárceles en mapas y unos cuantos tildados de locos se percatan y no mucho en estar entre tanto hierro por ello la fuga de escape hincha venas en mi cuello y aunque al amor me aferro no tengo más remedio con la palabra serio y estudio posibilidades para derrubar el muro bah, seguimos inseguros ya que los pasos son son sobre un terreno oscuro si Si cada ¡Máscara! Año, ¡Máscara! Año, en cierta parte la ¡Máscara! cierta parte en cierta parte, el, el sonido de la metralleta era tan apagado las imágenes casi nadie lo escuchaba ya. Pese al precario alto al cuerpo, estallaba a menudo el inconveniente. El inmenso potencial, el inmenso potencial, el inmenso potencial. Solo puedo esperar a mí en Confío en que cuando el mundo se termine pueda dar un suspiro de alivio, porque hablamos muchas otras cosas con las que ilusionarse. No <risa> No son alienígenas Uno desearía que sí, que fuesen alienígenas Y su película de serie pesa que pase tan pronto como un segundo Pero algunos los tontos se hacen cuando hablo de que el mundo es injusto De inmediato que alguien me tema hablan de fútbol Y yo, no me pregunto si están vivos porque parecen difuntos Dime por qué, prefieres ignorar este asunto Quisiera, te juro, que su mente de sangre manchada Y su una prenda que les arropa se confundiesen Pantalla luminosa que muestre A supuestos extraterrestres Que todo su mundo es envilecido Están en este La guerra está empezada y por tanto ya está perdida Y ya no se trata de que lado caiga la vida La duda está si nos atrevemos A preguntarnos frente a un espejo Si no somos ya poco. Hielo. Piloto automático me conduce acelerando sin freno. Frenético golpe de corazón por la explosión de barreno. Pleno, Plenorragia por rabia, hemorragia y palabras. Herbolario de odio, crematorio de hadas. Confusa luz se vuelo raso de aves rapaces. Trazando invisibles enlaces entre puntos distantes. Este, sur, oeste y norte. Ríos y mares se funden con el arte de la vida y la muerte. Transporte expreso de carne y hueso, petrificada estructura de yeso, reconstruida tras el propiaso, espeso jugo broto en exceso, derramando enjuágulos en mis sesos al suelo, ah, que peste, tu muerte, dame un consuelo, que me calme en la cama, no quiero ser el colmo del karma, dame el pharma, coinótico, que se encarga de aliviar las llagas, esta vida marcada, con agro ingrediente, pero por favor no me el sucio aliciente, no quiero sucumbir en ese profundo Lista, donde catástrofe compite por ser finalista Desaparecida mi fe, donde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Dame una pista Y mientras todos duermen, sigo esperando que mi transporte, transporte Que se escapó que ya no vuelve Sabiendo que no volverá a pasar y eso me duele Proyectir en el trayecto, recto y mero tránsito imperfecto Involutivo, que el demonio apellido de tiempo es el castigo Firme Repostando de tu humilde combustible, parado en autos parente invisible, inviable El camino sin estar señalizado Curvas trasolentas pero al fin y al cabo Cabecía cruda, turde, tierra arde Sin conferencia con alambre de sangre, el colegio Olvidado por arpegio, regio, lazo sacrilegio Abstracto, identifico el tacto Papá segundo, hijo del minuto exacto Que, que todo va a enfermedad dice. Y mientras todos duermen, sigo esperando mi. Interior que te llamas, hoy mi alma derrama Agua cristalina para que tus semillas carmine Así que cuéntame dime, otra de tus oh, fantasías de... sublimes y consigue que mis ojos termine ah, lo felice si mi voz te atormenta lo siento no quise solo pretendo con estos besos mojar tus raíces que esa flor que guardas en tu interior jamás se marchite tu alma armadura de acero que no se derrite por eso te pido que de tristeza no mueras y si así fuera llorando suplico que me invites a irme contigo presiono la pluma contra el papiro porque perpetuar lo debo si me dejas aquí solo a bordo de este pelero a punto de hundirse en un océano de fuego al óvito será casi a propósito y no lo niego Salvación por favor con que amor yo te ruego Yo no quiero mentirte cuando lágrimas riego Sobre tu siembra mientras Siembra mis piernas y dientes Golpeándote de dentro tu vientre A pesar que eres tú, la fuerza que dispersa luz en mi mente Describir tu manera no es nada simple Eres tan transparente, casi invisible Que se me hace imposible Expresar tu armonía en el inmenso Rebalo. Te advierto, el precipicio sigue adelante abierto Para los adeptos navegantes de lo superfluo Al oído me dirán que estoy medio oído y no es correcto Salir del camino, ay Dios mío, gritarás con brío Ignorando que el sistema está podrido un mundo frío, gris, infeliz que te ha tocado En este caos parece estar todo bajo control No lancé los clavos, eso es un farol Un rol que fue el La tierra se derrumba como dos torres gemelas Y esto que duela La vida determinada tras la línea de frontera Yo alzaré bandera negra No soy inocente Tampoco culpable La guerra está empezada y yo he llegado tarde No soy inocente Tampoco culpable Cielo e infierno de cual manera arde No soy inocente las vendas, no dejes inerte No soy inocente, tampoco culpable Busco que las palabras de la realidad me aguarde. No me digas cálmate, ablandate La verdad golpea mi retina, mi palabra como carne Para resistirlo sí que, así que cállate No hay más torpe esclavitud que la de ser F de esclavos, imponiendo, extorsionando Tiranía, castigando, Sustituyendo el diálogo por el análogo De la bala que viaja, y usted se lo no vale. Aunque hice la bandera, palabra clara. Como penetró ese disparo Y como firma del contrato obligó a atravesar el aro Con ira culpables nosotros Por una sociedad que espera que sus problemas Los resuelvan otros Por el gol de voto soy un plebeyo Con voz pero sin voto, sin rostro Trayendo antídoto anti monstruo Ejército maléfico o ilícito No necesito un médico, aunque mi estado es crítico Escaso remedio un dígito, es escondido en mis bolsillos Para ser yo mismo, maduro fruto del imperialismo termina la vida corre de prisa televisión es la educación precisa para atrofiar el pensamiento me enguante sin crítica pueblo tonto cínica política complace con crece que a su espíritu de rodillas a morir se ofrece perpetuamente es condenados por un jefe dime qué te parece dime qué te parece Cadáveres sus en el aire poluto se entreguen a la opacidad del luto mariposa reposan en mente de seca para fosa María tropa, trocopo Cosa. Buenas noches, señores. Llegaron los superhéroes del orden. Guarda silencio y compórtate, porque una uh, uh, da juzga y el poder corrompe. Buscando dónde se esconde el presunto eje Y yo me pregunto, ¿de qué me protege? Aparte, despeja. Quiero despedazar con el eje sin queja. Y déjalo, y yeah. esa es una buena idea. Sí, me gusta. Es un presionado de no miedo. miedo. El amparo, lo de descargar desde un podio odio mascarado Fanático es feliz, el don sufrir, sentir su daño Suprema siempre ha dado que el poder de un solo hombre A la sombra de un gigante dios les corrompe porque No hay plaga que barbarie en otro porque que idealista, homo eres con violencia digna. El prejuicio está en la lista, no hay vistas a la vista, Pero muy bien no lo escondiste, tus pintas coinciden digas lo que digas, finge directriz la sí, décida un dedo lo índice prohibición y dulce como un dulce a guiarlo grise no infelices can de bruces cicatrices grises rimo vivo nos conduce. Uh, superman sin capa se atrapa uh, uh, un muñeco de trapo trátalo y la norma gata eres el capo de la mafia uniformada la, la que pagas. pagas tanta rabia contenida de la tragas. tragas no hagas amagos o Pas astagos gritan basta hasta que una bota militar aplasta caras como a cucarachas agachala mi y contra la pared, tu sed de venganza no se sacia enfrentarte se hace falta, no les importa levantar el arma y dispararte por la espalda o cualquier excusa que les dé que pura es válida Repare, aponte, hermano, arroja estas armas abraza la causa del ideal libertad ¡Viva, viva! Tío, solo tienes sangre, en no ojos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Sí, uniforme no eres tan hombre, ¿cómo piensas poner orden? Si tu propia cabeza está al borde de la demencia, para qué me entiendes? tu conciencia se viste de bestia. Llevar mi rienda Controlarme para que tu vida tenga alguna ciencia Me arrestas y encima sí incoherencias manifiestas <ríe> Si lo que aquí abajo se castiga Allá arriba se recompensa Oigo, bulla, pero aguanta no espanto Tu patrulla no me asusta Cuando se tensa la correa es porque libertad se busca Se busca y punto Tu parentesco, más que grotesco Son mil insultos juntos Escucha esto terco y ves como no es la mirada la, la lo injusto, absurdos. Si yo no me trago empustes. Sé que falta pieza en el pool Y ¿eh? usted mismo que Si seré culpable por darle uso a la razón para no ser recluso De las leyes de unos cuentos sucios Autores de cuentos ilusos y juicio y con abuso Es suficio con narcótico letal Con instrumental suministro Y lo dicho está pa' que mueras bicho, Pa', pa que mueras bicho. Tengo causa para ser rebelde Aviso me hierve. La misma pala con la que mandaste ayer Mañana en forma de sombra y guadaña vuelve Y ni hombres que se crean hércules la pensé Ni leyes, ni trampas, ni papeles no chico, nadie te protege Muere, muere, bicho, muere Muere, muere, bicho, muere. Pues hay un chingo de gente que te quiere matar, cabrón. ¿A dónde vas tan solitario? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tan solitario como yo? Bueno. Tengo planes anexos a refranes melódicas, Por lo menos a mí me gustó Fumando días entre susto, violines, vomito Lagrimones castaños, una fuga, oscres por cada año invito a que ciegos maten a su perro guía El suena conflicto guerrillas, corazones de invicto Sabores a flores, flores, y Patadas las cuales cerramos hoy más temprano las puertas Como número que soy recito Que desecho el dígito de puño y letra Porque lo firmo en llangos lícito Paren ya de hablar, que se derrama la tarde sobre el orín seco. Recoge el derrame de ecos, rayos solares, malditos azotes, risas, roces, no brotes de abrazos. Y esto que esto que es. Apoyo mutuo nulo, y como un perdido. Todo, te resumes a nada. Morirás, vi solo, morirán tus alas. Enterradores te esperaron desde el parto con la espada en alto. No habrá electroshock que te salve del inevitable infarto. Aprovecha ah, la abertura de la brecha. Abierta entre el sol y la luna, solo una. No te confundas. Espacio que separa cuna y tumba, se esfuma. En la orilla del mar, aunque te espuma. Miro el horizonte y sospecho que hay un drama, dramas tras la bruma. Es la broma existencial, pues show de Truman. El cielo se une funde, y Infinita es la cobertura de esta estructura mínima Y a la vez enorme, torbe, lleno que me absorbe El viento sopla a favor del mundo, opresor de Jordan Como termitas contando sus pasos Arrastrándose al compás de sus atrasos Oh, oh tristeza Cadereza su cáceres con televisión que reza Presa de este ciclo que se vuelve bucle Cleptómanos del buche, escúchame Todavía no estoy loco, lo estaré es una institución la lucha por la vida. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida. Dando cuenta sin cuenta la misma historia repetida. Árboles y frutos raíces podridas las hojas está muerta muerta en vida. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida. Dando cuenta sin cuenta la misma historia repetida. Árboles y frutos raíces podridas las hojas está muerta muerta en vida. Matemática en cada Exacto, tacto y pacto y El estello del astro pensamiento. Agarra, siento los sentimientos sobre el papel crepitan Cuerda Cuerdas vocales agita, Padezco de sueño y mis ojos se irritan. Quita, aparta, observa la escena. El telón se levanta. Actores imitan, ganadores achantan Tétrico cuento de cripta. Escrito en sábana santa. Mi corazón se desangre. Va a dar porqué. Hey, un mito, no necesito. Derrito la tinta. Realidad en forma de líneas de pinta. Mi letra es infinita. No existe otra distinta Sticker, sticker Mi lengua explica, pica Mi lágrima salpica. Si caes y sufres sabes lo que significa en y spica Spica, spica Música barata ahora mismo percatas Simple aleteo de insecto un huracán de rap Desde mi corazón se desata Poema negro de lata La falsedad que te ata y te da Libertad a cambio de plata Lo que por dentro me mata Tanta lata y labia política Farsa que me llena de rabia y de crítica Místicas hojas negras que se desvanecen cuando se mojan en lágrimas rojas Acuerda que mi cuello no afloja Ese oro jamás se actúa en el nombre de paz Comprueba que el infinito solo puede ser capaz de orientar Mi lengua está hecha de chipas de letras que enciende la mecha de una bomba de brechas que me desprendo del pecho. ¿A ah, qué te recuerda! Ahorco con cables y al cadáver lo juego en cuerdas vocales. El movimiento de péndulo. es el final fatal del mundo feliz a dos Huxley. Puedes olfatearle un anime muerte en el aire. En la Nos queda Oye bien hazme caso, los pies no me tiemblan, tampoco mi trazo No me trago la mierda, ni aunque me la pongan en paso Lanzo dardos en forma de letras que penetran en tu conciencia No olvides la ciencia, cultiva tu mente, recoge la siembra Cada día comienza esta inmensa obra maestra Y aún no sé si tiene forma de bola Solo sé que una gran serpiente su propia cola muerde y depora. El dinero es la causa por la que la fauna se mata Y se desmorona la flora, y ojalá Resucitar la paz, dejar las horas en pausa, rebobinar hasta cero y sin náusea, poner a todo en su cauce. mientras pa'lante, alma infante del hip hop amante. Parece que hay no puertas, parece que no hay salida, dando vueltas y vueltas, la misma historia referida, árboles y frutos, raíces podridas, la sociedad está muerta, muerta en vida. Parece que hay no puertas, parece que no hay salida, dando vueltas y vueltas, la misma historia dónde está que barricadas en el mar y a malos diques y yo ya paso El pasado hiere, daño, solo si tú quieres Corazón palpita, la vida en tu regazo, arañazos, fúnebres, tú, ¿Tú que ves vestimenta herida, solo es tu propia piel, yo te pediré que a la vida sea fiel Las lágrimas serán la evidencia que la hiela en tu mejilla muestre Dolor por mirada tierna Consejo que con los ojos bien abiertos duerma. Enferma es irreversible y a este reloj de arena nadie lo frena. Veo mi pana, ten calma, no temas. A todo por lo que llorar te queda. La vida que conduce se reduce a la última pena. En esa estancia tu existencia es anestesiada temporalmente por impresiones de felicidad falsificada. ¿Acaso eso lo olvidabas? Ah, qué bueno. De esto yo fugaz no soplarás para apagarlo. No mirarás atrás y frente tienes el obstáculo solo para agarrar impulsos y escapar más rápido Inteligente, ser flexible en tierra firme Discúlpame, en tu mano está el deber y yo ahora debo irme Que son solo niños que lloran porque les limpian la mierda. Pones parches, remiendas problemas y el cuello pa' que te muerda. Ofrece tu carne muerta en la oferta. Aceptas colocarte las cuerdas y encima estimas agradecer tu sumisión con ofrenda Hasta que una corte suprema cerrará el juicio con el último golpe Y no es extrañar, no hombres, Hormigas cargan hormigón Al son del día y la noche La miseria y el hambre son el bastón De un anciano noche. De Soporte del que come un ferrero roche Y sonríe en su porche por ver que él no es El que padece de estrés Solo veo un color en este ajedrez Ay, dime quién será el que juzga ese juez Que sufre de mes y que sabe que Existe la esclavitud y se paga por mes Al menos algunos dirán Yo diré que si pocas candidatas tendrán Engendrar el sufrimiento es el plan Mantenerte con vida a base de mi gasto Delirious! Hay falsedad que se esconda, dime dónde La saliva baba tóxica, rima cima, rima, pero donde está el mensaje? Solo veo baja autoestima de lo que se imagina. Mujeres en tarima, deduciendo el rico gima. La ignorancia con extravagancia En primera No es el comienzo del free. Interpretaciones son más infinitas que flir. No me miren así. Ah, la música es como concentrar la energía del chiste. Sí, sí. A mí me gusta, te... <risa> ah, hablando claro y grasado. Eterno retorno en torno a este caos. Así que lo personal déjalo a un lado. De ese juego de egos ya estoy más que cansado. Yo no quiero discípulos, nada. Yo quiero aliados. Es más que protagonismo, se trata de estar realizado. Avisado. Mi eso no hace falta estar peleado. Tengo cara de zombie pao. Sobre ritmo camino así de, así de tumbado. No vale que se hace casi Porque si es la contra y sistema el sistema al Estado. Por eso voy. Con el puño asado. Ah. Hasta que muera de manos tentado. Ah. Thank <laughs>